no podía salir más bello, porque entonces nos van a acompañar tres personajes que nos acompañan todo el tiempo, pero que en general no los reunimos a los tres en una misma reflexión o, o en un mismo trabajo de nuestro propio espíritu. Y ahora Shabot nos los presenta a todos juntos. Sabota es el día en que recibimos la Torah. A los pies del monte Sinai vino alguien y nos bajó como si fuera la Torah de los cielos. Ese alguien llevaba por nombre Moshe Ben Amram y tenía a la sazón 80 años. Había, había nacido en Mitzrayim, en tierra de esclavos, en Egipto de una familia de levitas, de descendientes de Leví dentro del pueblo de Israel. Y por esas cosas tan raras que el creador a veces decide hacer para presentarnos justo lo que necesitamos, para que entendamos lo que tenemos que entender, se encontró siendo criado como un príncipe de la realeza egipcia. Y fijaos, cuando tú piensas, caramba, ¿Tú piensas quién quisiera yo? Es una pregunta interesante, porque más allá de que en general todas las democracias como si fueran que vivimos hoy día son más o menos mentira, pero pongamos por caso que de verdad existiera tal cosa como que nosotros elegimos quién va a regir los destinos del país en que vivimos, y si eso existiera sería realmente relevante la pregunta ¿Cuál es el perfil de tipo que yo quiera, que yo quiero que rija los destinos de mi pueblo, de mi nación? Y entonces con un guiño, y, y de mi familia, porque ahí sí capaz que puedo elegir. Y, ¿Y quién es el tipo que yo quiero que rija mi propio destino? O sea, ¿quién quiero ser yo cuando elijo quién quiero ser? Y, y la pregunta es la misma. Entonces, en general, no quiero generalizar, pero digamos en general, del modo en que fuimos criados y educados y preparados y aleccionados y adoctrinados en estas generaciones en que nos tocó nacer, tendemos a creer que, caramba, el mandatario de un país tiene que entender de política y tiene que entender de economía y tiene que entender de esto y tiene que entender de aquello y... En el mejor de los casos decimos que también tiene que tener vocación de servicio, pero podemos resumir en que tiene que estar muy bien preparado. Y si somos avispados también pedimos que tenga alguna que otra buena cualidad moral. Pero, como de todos modos, si nos creemos que estamos eligiendo al mandatario, también nos creemos que hay un poder judicial libre, independiente y probo, entonces vamos a decir de última que si el tipo no es lo suficientemente recto, hay un poder judicial que lo limite. Pero sobre todo pretendemos que esté bien preparado, que el tipo sepa exactamente de aquello de lo que se tiene que ocupar para regir nuestros destinos. Y ahora de repente va a venir la Torah por todos lados y nos va a agarrar a cachetazos esa idea. Porque el primer rey de Israel de alguna manera la primera persona que funge como rey de Israel, el que inaugura el paradigma, el que inaugura el arquetipo, ¿qué cosa es o puede llegar a ser un rey de Israel? Es Moshe. Ahora, Moshe es un hijo de esclavos que crece como príncipe, pero no como príncipe en el poder, sino con, con todas las regalías de un príncipe, pero tenemos un montón de Midrash dedicado a contarnos hasta qué punto de ninguna manera se le permitía a Moshe acercarse al trono o a, los, o a las cuestiones relativas al trono. Estaba muy claro en casa del faraón que a la postre este muchacho es un príncipe, está bien por un capricho de la princesa, pero él es de los hebreos, tengamos cuidado. Y Moshe viene de vivir en una burbuja en un palacio de marfil, a derrumbarse y convertirse en fugitivo del faraón, ¿Por qué? Porque le saltó el instinto de justicia. La primera señal es el instinto de justicia. El príncipe egipcio sale a caminar entre los esclavos que están sometidos a dura labor a latigazos y de repente un egipcio maltrata a un hebreo, es muy cruel. Y Moshe no tiene nada que preguntarse, eso no se hace, lo vas a matar. Antes de que tú lo mates a él, yo te mato a ti, y te entierro en la arena. Esa es la primer señal. El tipo en ese momento tiene treinta y pico de años. Sí, tiene treinta y pico de años. Tiene cuarenta tiene años, tiene cuarenta años, o casi cuarenta años. No está entrenado para absolutamente nada. Digo, no se sabe lavar la ropa. Hay una lavandería en el palacio. Nunca se cocinó un huevo duro. Este, come en el comedor de palacio No tiene idea No tiene que saber ni atarse los zapatos Porque debe haber un sirviente que le ata los zapatos O las sandalias Y en ese momento Su instinto de justicia lo convierte en Fum De príncipe a fugitivo del faraón Del rey más poderoso del planeta Y empieza toda otra vida nueva Y entonces Hay un midrash que dice que para prepararse para lo que venía, el creador lo hizo ir a Etiopía y lo convirtió por un tiempo en rey de Etiopía. Es una posibilidad, hay muy poco sustento a eso y no tenemos mucho de qué agarrarnos. Así que es poco relevante, por ahora, a nuestro relato. Pero pongamos el relato clásico. Se convierte en el pastor de las ovejas. Moshe, el príncipe! Es el pastor solitario de las ovejas de Itró que es el gran sacerdote de un culto idolátrico, el gran sacerdote de los cultos idolátricos de la zona. Y ahí hay que decir, no Moshe el príncipe egipcio, Moshe es un leví, Moshe es de las tribus de los sacerdotes, del pueblo hebreo, todo eso junto. Y el tipo es pastor de ovejas y pasan 40 años más. Y eso es impresionante. El tipo primeros 40 años, toda una vida, segundos 40 años, toda una vida, y en esa vida lo que aprende, porque es la señal que encontramos luego, cuando es elegido por el creador para ser el redentor del pueblo de Israel, el primer rey, ¿qué es lo que aprende? Aprende hay que tener, hay que tener clemencia de los rebanios, los rebaños están a la buena del pastor, los rebaños no pueden defenderse a sí mismos si no tienen un buen pastor. Y de algún modo pareciera que esos dos datos, esos dos puntos de inflexión impresionantes en su vida, que son los únicos que conocemos hasta ahora, el de un instinto de justicia arrajatable, inflexible inclaudicable, y el de clemencia, clemencia para el quien es más débil que tú, para quien, es, para quien está bajo tu arbitrio, aunque en realidad sea tu sustento criarlos aunque en realidad lo vas a comerciar con su lana y con su leche, y acaso en algún punto con su carne. Pero todo tiempo que esa ovejita, ese cabrito, está vivo y forma parte de tu hacienda, de tu rebaño es responsabilidad tuya que viva bien. Tiene, tiene que tener una buena vida y, y no puede hacerlo sino a través tuyo un segundo entonces tú eres, tú eres definitivamente responsable de que tenga una buena vida y esas dos cosas hacen que a los 80 años el creador venga y diga Moshe, justo tú todo esto que has vivido es lo que te prepara para, para el puesto de trabajo más impresionante de toda la historia pasada y toda la historia por venir para toda la humanidad y caramba, no vamos a abundar en esta parte porque hemos hablado de esto muchas veces y sobre todo en el libro Siete Mujeres Profetas pero Moshe no quiere, Moshe es el primer profeta que no quiere ser profeta lo van a seguir básicamente todos los profetas hombres del pueblo de Israel. ¿Quiénes van a ser las excepciones? Las profetas mujeres. Pero en general, los profetas hombres siguen el camino de Moshe. Cuando viene a Yemi y les dice, te toca ser profeta, te toca salvar al pueblo. No, no, no, no, porque yo, yo justo tengo, tengo turno en el dentista mañana, mejor elige a otro. O estoy en medio de... De una, de, de una limpieza de tóxicos Y necesito jugos verdes tres veces por día No se puede este, Y Hashem entonces le dice a todos y cada uno No, no, no, tú ahora vas a hacer esto Y así hemos, nos, nos hemos extendido mucho al respecto Pero En el caso de Moshe Se nota a lo largo de todo el camino Que se trata De la humildad que aprendió Porque de Moshe se nos dice en la propia Torá que Moshe es el hombre más humilde de todos los hombres que hayan habido en la tierra. ¿Y cómo llegas a ser el hombre más humilde de todos, siendo pues el más grande de todos? <ríe> y viceversa. Es, es, es un círculo que se retroalimenta todo el tiempo. Entonces, Moshe es rey. Moshe, de alguna manera, mama de la cestira de Jojmá toma la Torá de la sefirá de Jojmá y la baja como si fuera Tiferet, la hace brillar en todo su esplendor para los hombres como un sol en Tiferet, como la copa de un árbol en Tiferet. Y entonces Moshe, esencialmente, se ubica en la sefirá de Netzach. Moshe perpetúa todo lo que trae al mundo en Netzach. Moshe vence a todas las resistencias para una inflexión en la humanidad, en Netzach. Y a la postre, al hacer eso, Moshe funda la Malhut, funda el reinado, el reinado que se desprende de la Torá, el reinado que desde la Torá corona al Creador como Rey de Reyes, de todos los reyes, y de eso también hemos hablado, hemos hablado muchísimo. Y hay un detalle más Último, que, que caramba, se va a repetir en todo en todo nuestro relato. Moshe como rey, al inaugurar la realeza en el pueblo de Israel, al inaugurar la realeza de la Torá, da un ejemplo que tiene que quedar para siempre también. Moshe se identifica con su pueblo. Moshe es designado por el creador para trabajar no para el Creador, sino para el pueblo sobre quien ejerce majestad. Tanto es así, que cuando el Creador, como si fuera en su furia sagrada, le dice a Moshe, ¿sabes qué? Voy a exterminar a este pueblo, y voy a edificar una simiente nueva de ti, porque este pueblo no es digno de lo que recibe, y el Creador es todo él, en su, en su comunicación con el hombre, Pruebas dentro de pruebas, dentro de pruebas. Moshe, que en ese momento lo que estaba recibiendo era la oferta de ser Abraham. De ser él el fundador de todo, al mismo tiempo que él ya hizo descender la Torah. Y de esa manera él también va a entrar a la tierra de Israel y va a construir el Beit HaMiklash y va a ser el Mashia. No hay nada más grande que eso. Y Moshe le dice al creador... No para eso me mandaste a ocuparme de este pueblo, si haces eso, no solo quiero de mi simiente ni nada de todo eso, sino si haces eso, bórrame de tu libro que escribiste, bórrame de tu Torah, dice Moshe. Le dice al Creador, si tocas a este pueblo para mal, bórrame a mí, yo me retiro, yo no quiero saber más nada de todo esto. A mí me mandaste a apiadarme de un rebaño y a ser el pastor de un rebaño. No puedes pedirme ahora que yo acepte que extermines a mi rebaño, aunque me digas que me vas a dar otro. Este es mi rebaño. Y entonces, sea como fuere que se resuelve esta prueba, porque hay muchos lados del que mirarla, es el modo en que se involucra el pastor con su rebaño lo que hace a Moshe también digno de realeza. Vamos a seguir adelante porque si no vamos a seguir toda la noche de hoy eh, y no es el proyecto. Hoy vamos a encender, como dije, tres mechas, tres candelas. Básicamente las estamos encendiendo en este momento. Lo que vamos a hacer en un rato es el acto que completa el estar encendiéndolo pero con lo que las estamos encendiendo es con esta conversación previa. A ver, dejo un paréntesis, y con esto nosotros es como soplar sobre las brasas y hacer elevar nuevas llamas, cada vez que traemos desde otra fuente, desde otro eco, desde otro color, desde otro idioma, desde otra tradición, algo que nos trae el mismo significado. Lo que estamos haciendo es aumentar la luz. Como se dice hoy, empoderar. <ríe> Qué verbo horrible. Empoderar la luz. En Moshe, aparte, tiene, tiene, tiene más señales todavía. Moshe, de alguna manera, no hace nada por juntar una dinastía, por ejemplo. Él es rey y sus hijos son básicamente irrelevantes. Sabemos muy poco de sus hijos y de su descendencia. Y, y la dinastía empieza por otro lado. El sucesor de Moshe es no es porque sea hijo de, sino por quién es, quién es la persona, en quién se constituye, y eso es muy importante, y Moshe inaugura algo más, es tan precavido en su humildad, que es su grandeza, que no se sabe dónde está la tumba de Moshe, el sepulcro de Moshe por definición no se sabe, para evitar que alguien pueda ir a rendirle idolatría, por tan grande que es, que a nadie se le pueda llegar a ocurrir, porque el daño que va a ocurrir, el daño que va a provocar idolatría a alguien del tamaño de Moshe, el daño en general acá abajo, y eventualmente también a las almas allá arriba, es tremendo. Entonces él no podía dejar que se conociera el lugar de su sepulcro. Bueno, vamos a caminar hacia la segunda y la tercera mechas que vamos a encender hoy con ayuda de Hashem. Hacia Shavuot. La primera, elegimos a Moshe, teníamos una infinidad de razones para elegir a Moshe, pero encima lo elegimos porque vamos hacia Shavuot, donde recibimos la Torah y es por su mano. Las siguientes dos mechas que vamos a encender tienen más que ver con la fecha misma que con el contenido de la fecha, al menos eso superficialmente, sin duda, si estos dos personajes tanto nacieron como se fueron de este mundo, en Shavuot, eso tiene que venir a enseñarnos algo. Y justo en la combinación en que los encontramos hoy, con Moshe primero y luego ambos dos, creo que vamos a tener tema de pensamiento profundo y largo para todos. Nuestro segundo personaje se llama David Benishai. David ben un muchacho pelirrojo, bajo, de debilucho, eh, que es el hijo más pequeño y de madre distinta, con un, con un episodio medio extraño en su gestación respecto del resto de todos sus hermanos mayores. En la casa de Ishai, que, que es un potentado, en la casa de, de Ishai, si hay alguien que no está destinado a grandezas, ese es el pelirrojo David. De ninguna manera, de alguna manera está programado para él un destino de pastor sencillo de su rebaño. ¿Le suena algo? Eh, y no más que eso. Pero entonces pasan cosas. Pasan cosas como que el creador decide que es el momento de cambiar a Saúl, al rey Saúl, que ha fallado a su cometido. Y entonces envía a Shmuel, al profeta Samuel, a la casa de Ishai y le dice, la casa de Ishai te vas a encontrar al próximo rey. Y claro, Ishai ni siquiera manda llamar a David. David no, no es candidato a ningún honor. Todos sus hermanos mayores lo son. Y resulta que no, que no eran ellos. Era él. Era él que era el único que era. Y vamos a lo que conversamos toda esta última media hora. Él era un pastor. Era un pastor entregado a su rebaño. Era un hombre humilde. Era un hombre que no perseguía ni poder ni, ni nada. Tenía una vida humilde. Y estaba íntegro con ella David En medio Otro acto Y se acuerdan las transiciones que hablamos de Moshe Un pastor pequeñito y humilde Es coronado rey de Israel Un hombre que es Lo, más, lo menos parecido a un soldado poderoso Enclenque Con su onda Y algunas piedras Abate al guerrero más atroz del enemigo de los filisteos, del enemigo filisteo, y así, es todo multiplicaciones por menos uno, no, no fuiste a estudiar para ser un estatista, no estudiaste derecho, no estudiaste economía, no, te mostraste un hombre entregado a tu rebaño, te demostraste un hombre valiente, que oye, ¿qué es lo que hay que hacer y nadie hace? ¿hay que derribar a ese gigante? Bueno, vayamos, derribemos a ese gigante. Ah, que yo soy así flequito enclenque. Espera, ayer me dio inteligencia y ayer va conmigo. Ese es David. Es pastor, mata a Goliat, es ungido rey y en el momento en que es ungido rey se convierte ipso facto en fugitivo del rey. Y hasta ese momento también era otra cosa, era el músico favorito del rey. Porque David tocaba el arpa, y parece que tocaba el arpa maravillosamente bien, y era un huésped permanente de palacio, y sin embargo, caramba, se convierte en fugitivo del rey, y en guerrillero, y, y en todo lo contrario, a ser rey, y, y después sí se convierte en rey, y ya como rey tiene que vivir las traiciones de sus hijos, y las traiciones de otros, y tantas pero tantas penurias. Y David es rey. David inaugura una faz siguiente a la de Moshe en el reinado. David toma el reinado y lo hace aterrizar en tierra. David conquista Jerusalén y David quiere, anhela con todo su corazón, construir el templo en Jerusalén, construir el Beit HaMikdash. Y Hashem es quien le dice, no, no vas a ser tú el que lo va a construir, sino tu hijo Salomón lo va a construir, Salomón. Pero David quiere aterrizar la realeza, aterrizar el reinado sagrado de Hashem. Ponerlo a interactuar realmente con el mundo de lo denso, con el mundo de lo múltiple, con el mundo en el que vinimos todas nuestras almas a hacer nuestro tikun nuestra propia enmienda a revelar divinidad en la tierra, el templo sagrado en el que se van a cumplir milagros increíbles todos los días, David él a construirlo, hace todo hasta ahí, de ahí en más no le es permitido. Y al tiempo que hace todo eso, David también camina un paso más, porque Moshe escribe la Torah, la Torah que se oye mi pija gbura. La Torah que se oye, como decía Aide recién, de la geburá, del rigor. La Torah que es ley, que dice qué debes hacer y qué no debes hacer. David va un paso más adelante. A David lo llaman nuestros sabios y, y, y le ponen un apodo, no en honor a ser pastor, no en honor a ser guerrero, no en honor a ser músico, no en honor a ser rey. El, el apodo favorito de nuestros sabios a David es Naim Zmirot Israel. La combinación de palabras es básicamente intraducible, pero si hago el intento voy a decir que David es el amable o el que produce agrado y amabilidad con Zmirot, con cantos que son poema, con el modo... Acaso más alto posible de expresión del lenguaje humano, que ya cuida primero el lenguaje en sí, es un lenguaje altamente poético, especialmente cuidado, el de los Teilim, el de los Salmos de David, infinitamente creativo, lleno de neologismos y de conexiones entre raíces verbales, tiene un ritmo. Y todo eso a un nivel de música. Y ese es David también. Si Moshe es la Torah que viene de Geburá, David en sus Zemirot, en sus cantos que son plegaria y que son poesía, y que son la expresión más alta a la que se puede llevar el lenguaje, son Tiferet y desde Tiferet son Malhut. Son los vestimentas de realeza de la Malhut sobre la Tierra. Vamos a mencionar un único elemento más importantísimo de David, que ya lo mencionamos de Moshe. A David, mucho más que él mismo, le importa su pueblo, le importa su rebaño. David, cuando quiere estar feliz, cuando alcanza a sentirse realizado, es feliz con y realizado con. Y eso se ve de un modo desgarrador en el episodio en que David vuelve triunfante de la, de la guerra, trayendo el Arón Jabrit, el, el Arón, el, el Arca, en, que, en cuyo interior van las llamadas tablas del pacto, tablas de la ley, que nos acompañó a la guerra. Y David viene contento porque Hashem le dio el triunfo en esta guerra. Y entonces... Todo el pueblo viene contento, cantando y danzando alrededor del la Arona Brit. Y David canta y danza con ellos. Y se siente inmensamente feliz. Y entonces, Mijal, hija de Shaul, a la Sazón, esposa de David, de alguna manera desdeña lo que él hace. De algún modo siente que David en ese momento está siendo... Indigno de su posición. Y ese celo, ese querer que desconectar a quien detenta la realeza de su pueblo, que es como decir desconectar al pastor de su rebaño, de alguna manera enseñan nuestros sabios, eso es lo que cerró su matriz e hizo que Mijal nunca pudiera tener hijo. David entonces, igual que Moshe, pone a su pueblo antes que a sí mismo, y así lo hace a lo largo de toda su vida. Y David, que nace en el Shavuot y se va de este mundo en su cumpleaños número 70, también el Shavuot, es la segunda alma con quien pedimos conectarnos en nuestro estudio de hoy. La primera es Moshe, la segunda es David y va a ser también en su honor la segunda de las mechas que vamos a encender en un rato. Hay, hay cosas que, que forman parte de la meditación y del trabajo espiritual de cada quien consigo mismo. Eh, para eso lo que hacemos es compartir estudio. Eh, parte de ese estudio pero la, la mínima parte de ese estudio es más o menos privada, pero la mayor parte de ese estudio la compartimos de modo público, porque ahí lo más importante va a ser qué es lo que cada quien haga con eso. Después de eso viene el, el trabajo de la experiencia compartida, y, y eso es muy importante, porque ahí es donde las cosas se hacen patentes, ahí es donde todos tenemos espejos, ahí es donde agarramos la teoría y, y la manifestamos de distintos modos. Y, y para eso es que estamos intentando, eh, estamos trabajando en crear distintos círculos concéntricos. Este tipo de experiencia que estamos compartiendo ahora, por ejemplo, no es una experiencia para hacer de modo multitudinario, es una experiencia para compartir así, en el círculo más íntimo de todos. Y de aquí aprendemos todo lo que tenemos para aprender y a compartirlo, a, a iluminar desde la luz que tenemos. Y, y el círculo siguiente que, que, estamos, que tenemos consolidando es el patio del Templo de Pasos y con el patio de la tertulia. Y ahí estamos tratando de compartir todo, toda esta resonancia en lo que todos sabemos hacer, en lo que nos nace hacer. Y, y desde ahí es que, por ejemplo, claro nosotros hacemos el camino que nos constituye templo y desde ahí queremos compartir, queremos llamarle la atención a gente para sí mismos. Por eso estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Twitter, en donde no, hasta en LinkedIn. Este, poniendo las mismas cosas, digo, no, no vendiéndome profesionalmente. Eh, digo, creo que de eso se trata. Así funciona en expansión. Es maravilloso que estemos pudiendo, gracias a la colaboración entre nosotros, eh, estar haciéndolo en música. En, en música que nos produce deleite y nos conecta con el camino espiritual que caminamos, y, y en lo personal para mí eso me emociona mucho, porque amo la música, pero no soy músico, no, no, nunca logré entrenar el oído para, para ser músico, eh, he jugado con eso, he tocado varios instrumentos, pero no, y esto me parece maravilloso, es como me emociona los cuadros, los cuadros que pinto que, que son meditaciones, como lo son las canciones, como lo son las melodías, etcétera. Gracias. Sí, ahí es donde estamos. Precisábamos la música, no la teníamos en Moshe, la tenemos en David, y vaya que la tenemos en con ayuda de Hashem. Nuestra tercera conexión de esta noche no podía faltar. También su día es Shavuot, el día en que partió, y... Tengo la idea de que hay quienes sostienen, y es muy bello, que también el día en que nació, vivió en el siglo XVIII, eh, también vivió 70 años, se llamó Rabbi Israel Ben Eliezer y es conocido como el Baal Shem Tov. Y caramba, la deuda de gratitud increíble que tenemos con él es inenarrable, de alguna manera, todo esto de lo que yo me paso hablando todo el tiempo, de intentar retraducir, reelaborar metáforas nuevas, eh, lograr encontrar modos en que la sabiduría de siempre, que, que lo engloba todo, porque la Torah es aquello que decía Ben Bagbag en, en Pirkei Avot, de Kula va. Da la vuelta y da la vuelta todo lo que haga falta Porque lo que sea que estés buscando está en ella Y, y, y todo eso eh, Y yo vivo vivo hablando y vivo intentando Es, es, es buena parte de, de aquello a lo que consagro la mayor parte de mi tiempo Ni hablar el último año y medio en que estoy sentado Año y poco En que estoy sentado escribiendo libros Y eso es lo que hago en los libros Intentar traducir la Torá a quienes somos, no cambiarla, no adaptarla a mi cultura, no se me malentienda, traducirla, traducirla a términos que podemos comprender, traducirla a la realidad en que vivimos. Es decir, Esto que dice la Torá acerca de un eh, toro, un, una vaca que rompe un alambrado y cornea a un animal del otro lado, esto es esto otro en nuestra realidad, en la realidad de quien nunca vio una vaca, o que lo más parecido a una vaca que vio es una hamburguesa. Sin embargo, ese esquema que traza la Torá, sí se aplica Rabbi Rabí Israel Baal Shem Tov. Su día es también Shavuot, y entonces decía, eso de lo que yo hablo todo el tiempo que hay que traducir, porque la Torá se aplica a la realidad de cada generación. Solo tenés que saber qué quiere decir para acá. Y, y eso que estamos haciendo, sobre todo en el orden espiritual, pero también en el orden de la agada de, de, de todos los, los arquetipos, la narrativa arquetípica de la Torá, que nos enseña acerca de nosotros mismos hacia adentro. Pero eso mismo se aplica, como en el ejemplo que vi recién, en la normativa, en la alajá. El mayor ejemplo que se me ocurre haber encontrado nunca para esa labor es el propio Rabbi Israel Baal Tov. Él es el que, de alguna manera, traduce la Torá de intelectuales, la Torah de cerebros que afilan su raciocinio en la discusión de Torah, toma esa Torah y la traduce a los corazones de todos, la traduce al corazón vital de quien sea, no importa si es analfabeto, a la experiencia vital. En palabras muy, este, muy propagandísticas y poco profundas, pero de alguna manera pone, pone a Dios al alcance de la conciencia de todos. Cuando, cuando el legislador o, o, o el juez alágico de, de Torá eh, ejerce su función, lo que hace es contestarle preguntas al campesino respecto de qué hacer con esa olla de un guiso de carne en que se cayó una gota de leche, o si esto se puede hacer en Shabbat o no. Pero eso, o, o le dice cuántas veces por día debe recitar una plegaria que está escrita en un libro pero eso no conecta al hombre con Dios. Lo que conecta al hombre con Dios es lo que es el alma misma de la Torah. Es toda esa narrativa, todos esos personajes arquetípicos, todas esas cosas que pasan en la Torah y que son, son una matriz de infinidad de cosas que pasan en todos los órdenes de la vida, en todo el mundo, a lo largo de todos los tiempos. Creo que Rabin Israel al Shem es el mejor ejemplo que yo encontré que me despertó a mí las ganas de hacer lo que hago. No estoy intentando ni, ni, ni de uno a un millón compararme con Rabí Israel Baal Shem entiéndase y sea claro, pero es el modelo, es el modelo de camino Rabí Israel Baal Shem también detenta la cualidad de Malhut, también es rey, es rey de otro modo. En, en, en la dinastía jasídica que de algún modo él funda, un, un rebe, un, un líder, un guía de una corriente jasídica es tratado básicamente como un rey y, y, a, y a su égida, a todo el conjunto de, de gente, de familias y, y todo lo que esas familias tienen o cuentan, etc. A todo ese mundo alrededor de él se lo llama hasta el día de hoy, su mamlajá, su reinado como de un rey. Rabbi Israel Baal Tov está presente de alguna manera en en cada, cada, cada casi cosa que me animo a creer que puedo enseñarles, que puedo enseñaros. Eh, una parte muy muy grande de toda la Torá que llevo compartiendo con ustedes todos estos años está basada o, o desarrolla a partir de la maravillosa fórmula del Tikkun que nos legó Rav Israel Baal Shuntov la fórmula de tres etapas que sirve para enmendar o reparar cualquier proceso evolutivo todo lo que está mal en un proceso evolutivo como son todos los procesos de nuestra vida en este mundo en tres dimensiones y tiempo y esas cosas Rabí Israel Bal Shumtov nos enseñó que ante todo desafío de algo que hay que arreglar todo empieza por la ajna'á ah, la sumisión la aceptación de exactamente esta es la realidad que hay lo voy a decir muy en corto aquí, porque esto está presente en la infinidad de mis videos y, y en la mayoría de mis libros, y, y sobre todo en el Zaviel, por supuesto. Pero en Sabiel fuimos a, a la cuarta y, y de allí a la quinta etapa, que, que en mi atrevimiento eh, entreveo luego de las etapas que trae el Baal Shemtov. Pero las etapas del Baal Shemtov son fundamentales. La primera es Sajnaá. Ah, yo no puedo arreglar nada, enmendar nada, rectificar nada, si, si no empiezo por asumir exactamente cómo es la situación, qué es lo que hay. Tengo que pararme frente al espejo y saber qué es lo que estoy viendo. Si no, lo que yo haga para arreglar va a ser como lo que decíamos hace un rato, de está mi plato de salmón allí, pero yo como un guiso inmundo aquí porque meramente me senté en el lugar equivocado. Y no tengo idea, y hasta protesto porque no me gusta este guiso, por supuesto Pero no me estaba destinado, de hecho ni siquiera estaba destinado a ser comido Y así Ajna, ah, primera etapa, aceptación, asunción Me someto a las circunstancias exactamente de ahora No soy ni lo pobre que fui una vez, ni lo rico que fui una vez Ni lo rico que espero ser, soy quien soy ahora No, no, no mi cuerpo no tiene las condiciones que tenía a los 20 años, y seguramente las condiciones de mi cuerpo ahora tampoco son las que voy a tener a los 70, con ayuda de Hashem, son exactamente las de ahora, y así. La segunda etapa, una vez que yo asumo exactamente mi realidad, es la Abdalá. abdala es distinción o discriminación. Por eso cuando termina Shabbat hacemos un ritual de Abdalá, de distinguir, de discriminar, de separar. Hasta acá fue el Shabbat sagrado, Ahora empieza como si fuera el tiempo profano de los seis días de la semana Que es profano en relación a lo sagrado Pero que puede ser perfectamente sagrado en sí también Abdalá, ahora que yo sé exactamente qué es lo que hay Bueno, tengo que distinguir Qué es lo deseable que se quede Y qué es lo deseable que no se quede Qué, es el, qué cosas que forman parte de las circunstancias de quien soy hoy De quien vivo hoy yo quiero que sigan formando parte de mis circunstancias O preferiría que dentro de cinco minutos Ya no formen más parte de mis circunstancias eh, Algo que me, que me califica hoy eh, Digamos, eh, alguien que analiza toda su realidad Y ve que, que, bueno, que tiene un buen trabajo Que le gusta hacer y que gana muy bien Ve que, que, que tiene una buena familia eh, pero ve que el hecho de ser cocainómano, por ejemplo, la verdad es que le quita por completo tranquilidad. Y entonces en el nivel de, de Abdalá le quita capacidad de disfrutar de lo, que, de lo que tiene, le quita capacidad de darse de verdad. Y entonces en el nivel de Abdalá, en la etapa de Abdalá, en la capa de Abdalá, porque son todas simultáneas, en la capa de Abdalá de discriminar, él dice, está bien, el trabajo sí, eh, la familia, sí, esto sí, esto sí, pero yo preferiría no ser cocainómano. Yo decido imaginarme no cocainómano, por ejemplo, y eso es en las Abdalá, y yo en las Abdalá voy a dejar, es un ejemplo de muchísimos distintos, y podría usar otros verbos también, sirva de metáfora circunstancial. Voy a dejar plantado en la capa de Abdalá, voy a dejar plantado en mi conciencia la capacidad de imaginarme, no cocainómano. Y entonces después viene la amtacá, la tercera etapa. Amtacá quiere decir endulzamiento. Endulzamiento quiere decir, fíjate, yo no puedo arrancar de mí una parte de mí, lo que voy a dejar es un agujero. Hay, hay una parte de mí, algo de mi conciencia, algo de mi tiempo, algo de mis energías que en este momento se visten de mi ser cocainómano. Yo lo que tengo que lograr en la etapa de acá no es volverme loco rompiéndome la cabeza contra la pared porque mato por una línea de cocaína, pero no, o al cabo de un día o dos caer de vuelta. No, no es eso. Hay una parte de mí que está vestida de esa adicción que me hace mal. Yo lo que tengo que hacer es iluminar sobre esa parte de mí, entender ¿Qué, de mí, ¿Qué vacío de mí llena eso? Se aprovecha y llena eso Y empezar a instilar ahí otra cosa A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué clase de necesidad viene a responder la cocaína? ¿Qué otra cosa distinta? Atención, si hablamos de algo como cocaína No lo intentes solo, hace falta Y, y si hablamos de cualquier cosa muy fuerte Ni sueñes con encontrar solo qué es lo que tienes que hacer hace falta ayuda, pero está muy bien, para eso somos comunidad, esa es, es, esa es la gracia de un templo, una comunidad que se constituye de los pasos de todos, esa es la amtaká. hay una infinidad de procesos que sí, que son internos, que son internos de uno, Ajnaab, Dalam, las tres etapas se pueden aplicar al modo de arreglar un auto o de arreglar un país, digo, di un ejemplo absolutamente puntual, eh, ese ticún, esa fórmula del ticún del Baal Shemtov está presente en, en la Torah que, que intento compartir con ustedes todo el tiempo, porque está presente en todos los órdenes de mi vida. Que, que el Baal Shem Tov, esa, esa característica que vimos en Moshe y en David de, caramba, lo más importante es el rebaño, lo más importante es aquellos que me siguen, que entre paréntesis, lo he dicho alguna vez, y perdonen, lo voy a dejar colgado ahí. Pero eso es, eso es importantísimo para todo líder. Y es, es uno de los modos simplista acaso, pero no, nos ayuda a entender, de entender lo que le pasó a John Lennon. John Lennon, en un momento, y lo conté muy, más de una vez seguro, pero John Lennon se erigió en pastor de un rebaño. Y, y, y llevó a gente a cosas, a cambiar sus vidas por completo, a abandonar las vidas que tenían hacia otra cosa. Y un día... Y, y a decir, let's give a chance, y, y, y todas esas cosas, y, y un día decidió que no, ya está, yo me encierro en mi torre de marfil con mi piano blanco, y con Julian, este, y con mi mujer, y ustedes, eh, olvidados de mí, eh, era, era una obra de arte nomás, y bueno, y entonces el nivel de frustración hizo que uno de los que llegaron a la cima de que se le pusiera todo rojo lo mató, pero no voy a decir que está bien matar a nadie. Voy a decir, se entiende el proceso. Tú adquieres, en el momento que tú guías un rebaño, adquieres responsabilidad por ese rebaño. Entonces, el Baal Shentop, de alguna manera, va todavía, va todavía más allá. Hay un montón de gente que no son rebaño de él, se van a constituir en rebaño de él, porque él les va a dar lo que nadie les da. Y es lo que decíamos hace un rato, él trajo a, la Torah, trajo a Dios directamente al corazón. Les, les, les dijo... Se puede sin ese puente y sin ese cerco, también. Es muy importante estudiar Torah, pero, pero tu conexión, eso que nosotros llamamos, en, en nuestro modo de llamar a las cosas, la conexión entre lo divino que hay en ti y lo divino en que eres, tu conexión con el Creador, tu conexión con el Creador Yorujú, eso no depende, no depende de la Alajá, no depende de ellos, no, no, no depende de que te den permiso de entrar. No hay nadie que pueda darte o quitarte permiso de entrar. Y, y, y hay un, un, un montón de anécdotas de la vida del Baal Shemtov que dan testimonio increíble de eso, si se acuerdan, no me, no me acuerdo cómo se llama, si alguien de ustedes tiene el, se acuerda el título o el link, de pronto compártanlo en el chat o compártanlo luego en el templo, pero la, la anécdota en la cual eh, eh, hay un ladrón que es Hasid del Baal Shemto, del Baal Shemtov lo va llevando por el camino de la Tefugá, pero el ladrón es un jazid del Baal completo, y cuando se muere el Baal va a decir, ¿quién va a ser ahora el rebe de los ladrones? El hombre, el apóstol, va a enmendar su camino, pero el Baal Shemtov es también el rebe de los ladrones, porque son personas, y hay que a reconectarse, lo que están mostrando al ser ladrones es que están desconectados, y Hashem quiere que todos puedan hacer Shubá, y el Baal entonces trae a Dios revelado de vuelta a la vida de la gente, por medio de la jazidut, que, que, es, que, que es de algún modo lo que, lo que yo trato de aprender a cada paso, en mi propio modo, de, de, de, de practicar y contagiar, y contagiar Torah. Hay algo más, de vuelta, podríamos dedicarle horas, pero lo que estamos haciendo en realidad es, como hicimos con Moshe y como hicimos con David, intentar engrandecer algo de lo que aprendemos de ellos, resonar de lo que aprendemos de ellos, para conectarnos de alguna manera con su mérito, conectarnos y de alguna manera retribuir, retribuir con ello también, da, dar nuestra gratitud y nuestra conexión gracias a todo lo que nos dan de aprender. Hay, hay algo más porque es, es, es un tipo de tema que es muy, es muy importante, eh, que, que quiero mencionar del Val Shento, porque es sobre todo muy actual. Eh, hay, está muy en boga hoy de vuelta, lamentablemente,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 Era famoso que Rabbi Israel Baal Shemto hacía cameos y los rabinos que se llamaban Mitnagdim, los rabinos que venían de la intelectualidad y de la alajá, y veían con ojos eh, no muy buenos, sentían un gran peligro para la Torá y para el judaísmo en la revolución jasídica del Baal Shemto. Una vez reclamaron, exigieron, quisieron acusar al Baal Shemto de hacer cosas que están prohibidas,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 Ahora sí, el Baalshemtob nos ha acompañado hasta aquí, el rey Baalshemtob, junto con el rey David, junto con el rey Moshe. Nos acompañaron hasta aquí dos horas y pico después que nos reunimos. Y ahora es el momento en que manifestemos en representación sensible de este mundo. La gratitud que experimentamos para con ellos, por toda la Torah que nos legan, por todo el bien que su Torah nos regala. A ver, un segundo, ¿se ve lo que se tiene que ver? Sí, ¿no? Sí, con ayuda de Hashem, un instante, un instante pequeño. Ahora sí, espero que mejoramos la iluminación. Si ustedes vieran las cosas que estoy haciendo. Bueno, ahora se me ve a mí también, pero a medias. Pero si lo preparé bien. Bien, aquí estamos. Estoy muy emocionado de estar haciendo esto. Llegamos hasta aquí, a un punto en el que yo creo que Ahora es lícito que rindamos honor a las almas de Moshe, David, Rabbi Israel, un honor distinto al habitual. Acabamos de, de estudiar de ellos, de intentar ver quiénes son y sobre todo de, de ubicarlos en quiénes son para nosotros. Entonces en este momento, cuando, cuando hablo de la Torá de Moshe, y cuando hablo de Moshe, y así de David, y sus Tehilim, y su coraje, y, y todo lo que lo representa, y su música, y del Balzentov que de paso también era un excelente músico, y no lo mencioné antes, y componía, y sus composiciones son muy mágicas, cuando hablo de ellos ahora y cuando digo que voy a hacer algo en su honor y para la elevación de sus almas, es algo completamente personal. Y así como personal en mí, espero haberte ayudado a que sea personal también en ti. Y entonces... Los pasos que nos constituyen un templo hacen que esto sea personal en nosotros. A modo de ser el templo de pasos una presencia, una presencia orgánica, una presencia una, y en el templo de pasos con nosotros. Mosher Rabeino, David Hamelech y Rabbi Israel Baal Shentor. Permítaseme la licencia de poeta, en todo caso. Ahora entonces, voy a encender una por una las tres mechas. Mechas enceradas, atravesando corchos que flotan sobre el aceite, que tienen una capita de aluminio por encima para que no se quemen, que van a arder cuanto ardan con ayuda de Hashem. Vamos a encender las candelas. Y a continuación voy a volver a donde estaba sentado recién, o acaso no, voy a quedar aquí, al lado de nuestras candelas encendidas. Y entonces, cuando hayamos perdido las candelas, te voy a pedir a Ide si tienes para poner la imagen de los tres gritos, y nos vamos a preparar para junto, porque están con nosotros en el Templo de Pasos porque hicimos la conexión personal y común con cada uno de ellos. Junto con Moshe Ben Amram y David Ben Shai y Sael Ben Eliezer, vamos a elevar nuestros gris, tres gritos de tefilá, poniendo la intención, toda la intención, en lo que personalmente pido para salud y en lo que todos los presentes aquí conmigo piden para salud propia y ajena y así con dinero, con sustento, y así con amor, que son sin duda los pilares de todo. Y después de eso, como dije al principio, como vehículo para toda nuestra plegaria, la Tefilá Ishmat Kol un vehículo excelso, espléndido, todo él gratitud. Aquí vamos, con vuestro permiso. Acompáñenme amigos, por favor. Enciendo una primer candela para el honor y la elevación del alma de Moshe Ben Amram. Enciendo estas candelas. En mi nombre propio y en nombre de toda mi comunidad, querida, en nombre de todo el Templo de Pasos. Enciendo una segunda candela ahora en honor y para la elevación del alma de David Benishai. enciendo ahora una tercer candela en honor y para la elevación del alma de Rabbi Israel Baal Shem Tov. Un instante. Quiero compartir con ustedes en este instante preciso. Estamos inaugurando de verdad el fuego perpetuo del Templo de Pasos. Bendito Hashem, que nos dio vida y nos dio existencia y sentido, y nos trajo hasta este momento. Así nos siga llevando, creciendo en luz en divinidad, en conciencia feliz de la unidad.